En este segundo módulo que hemos dedicado a la descripción de las tareas de planificación textual proponemos a nuestros alumnos el siguiente ejercicio que responda por escrito a las siguientes preguntas ¿Qué voy a escribir? ¿Qué tipo de escritor soy yo? ¿Y quién me acompaña en esta tarea? De esta manera podrá tener una primera visión del objeto al que se enfrenta, de cómo va a ser su texto académico.